Amados, buenas noches, Dios les bendiga, a Dios la gloria, a Dios la honra, que me concede el honor, el privilegio, la bendición de llegar a cada uno de vuestros hogares a través de los diferentes medios de comunicación de la Internet que en esta hora están conectados con esta programación para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Buenas noches para todos. Dios le bendiga rica y poderosamente. Aquí estamos con el propósito de ponernos en las manos del Espíritu Santo para hacer posible que el pueblo, que el pueblo del Cuerpo de Cristo que está entre la vida y la muerte, el cuerpo de Cristo que está entre la salvación y la condenación pueda recapacitar y entender qué hora es en la patria celestial. A Dios damos toda la gloria, a Dios damos toda la honra que nos concede el honor, el privilegio, la bendición de poder salir en el poder del evangelio para ayudar, para orientar, para hacer posible que el pueblo que está en el cuerpo de Cristo pueda recibir la orientación, el estudio de lo que en esta hora, de lo que en este momento histórico que vive el planeta Tierra, tiene que entender. Amados míos, perdóneme. Yo no quiero ser fuerte. Yo no quiero ser difícil. Pero en este momento histórico, el problema no está en el centro espiritista. El problema no está en la Iglesia Católica Romana. El problema está en el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo el que tiene el ojo del Padre el que tiene el ojo del Hijo, el que tiene el ojo del Espíritu Santo. Este es el momento donde el pueblo tiene que entender con toda claridad que tenemos que tomar una posición y una decisión firme y contundente para poder cualificar, para subir a la estatura del varón perfecto. Ahora es que viene el bienaventurado los muertos en Cristo. Ahora es que viene el bienaventurado los muertos en Cristo. Porque los muertos en Cristo, muertos en Cristo, se van por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y no por lo que ellos hagan. Porque lo único que hicieron fue creer que Jesús es el camino, la verdad, la vida que es el mediador entre Dios y los hombres, y su padre perfeccionó su sangre, su padre perfeccionó su sangre, para poder, para poder, para poder salvar a los muertos en Cristo. Pero en esta noche yo no voy a hablar con muertos, voy a hablar con gente que está viva. Y están vivas en el cuerpo de Cristo. Y están vivas en el cuerpo de Cristo. Pero esa vida, pero esa vida que tiene el cuerpo de Cristo, tiene que venir a fiel cumplimiento como está en el Evangelio. Por favor, ponga mucha, pero que mucha atención. No voy a quitar ni una jota ni una tilde a lo que está escrito en el Evangelio. Pero antes nos humillamos ante la presencia de Dios pidiendo al Espíritu Santo que tome dominio, que tome control de mi vida en esta noche y de los hogares que me están viendo. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre mío, Padre mío, Gracias a esa sangre maravillosa derramada en la Cruz del Calvario que nos perdona de toda acción, de toda actitud, de todo comportamiento incorrecto que hayamos tenido. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Aquí está tu siervo. Aquí está el Evangelio que va a ser ministrado. En esta noche, te suplicamos que tomes el dominio, tomes el control, que ponga en vergüenza todo poder del mal que quiera manifestarse para impedir que tú seas glorificado y que este pueblo que me ve y me escucha sea edificado. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, lo ato, lo declaro inoperante y lo echo fuera de mi hogar, y lo hecho fuera de los hogares que están en sintonía con esta programación. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre, me declaro en las manos de tu santo y bello espíritu. Glorifícate una vez más, que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. De Jesús. Amén. Ponga mucha atención, amado. La preocupación que está en mi mente y en mi corazón, la preocupación que está en mi mente y en mi corazón, es que estoy, estoy viendo con toda claridad qué hora es en el geló profético de Dios. Viene el año 2021. Viene el año 2021 de camino. Estamos hablando que el 21 son 3-7. Cuando están los 3-7 está la perfecta voluntad de Dios y la plenitud de su plan y de su propósito. Yo les suplico que ponga mucha atención, porque tenemos la oportunidad, repito, tenemos la oportunidad de ver, de oír, de entender, para poder tomar decisiones correctas. Adiós la gloria, a Dios la honra, que además de la audiencia de Coquín, además de la audiencia de Coquín, que me acompañan en esta noche. Están entrando, están entrando mucha gente a la programación de esta noche. Adiós sea la gloria y adiós sea la honra. Ponga mucha, pero que mucha atención. Estamos en el momento más peligroso que jamás haya existido para el cuerpo de Cristo. Repito, a Dios la gloria, a Dios la honra. sigan conectándose, sigan conectándose y pase la voz, pase la voz, pase la voz hermano porque es el cuerpo de Cristo el que en esta hora y en este momento está entre la vida y la muerte, está entre la salvación y la condenación, está entre el arrebatamiento y el vómito. Y triste y lamentablemente, amados míos, los pastores han tomado la posición y la decisión de no confrontar al pueblo. Repito, de no confrontar al pueblo con el Evangelio, sino que se han ido, se han ido por la parte fácil del Evangelio. ¿Cuál es la parte fácil del Evangelio? Juan 3.16. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa es la parte fácil, esa es la parte fácil, es tan fácil y tan fácil que es la parte que regala, que es la parte que regala la salvación, porque ciertamente no es por obra, para que nadie se gloríe. Repito, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero ahora viene, ahora viene la salvación que es recompensada por la obra de cada creyente que está en el cuerpo de Cristo. Amado, ponga mucha atención porque voy a hablar algo sumamente importante y muy serio ante la presencia de Dios. Me voy al Evangelio de Marcos, al capítulo 8, al verso 34 en adelante. Me voy con el Evangelio de Marcos, al capítulo 8. Y el verso 34 en adelante. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo Jesús, si alguno quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí,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 Bíblico, donde hacen una separación, hacen una separación del cuerpo de Cristo. Hacen una clasificación del cuerpo de Cristo. ¿En qué momento, en qué momento, amado, en qué momento, en el momento en que el cuerpo de Cristo, en el momento en que el cuerpo de Cristo sabe, conoce y entiende perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Y no está hablando, amado mío, de otra cosa que no sea el Ajebatamiento. Cuando hablamos de ajebatamiento, hermano, cuando hablamos de ajebatamiento, estamos hablando del tema más serio del evangelio. La gente ha tomado el ajebatamiento livianamente y están creyendo. Y están creyendo y están entendiendo que el día del arrebatamiento se van porque tienen a Cristo como Salvador, porque tienen al Padre como su Dios, porque tienen al Espíritu Santo en su corazón. Y ellos se creen y ellos se entienden que por eso se van el día del arrebatamiento. Nosotros tenemos que entender con toda claridad. Dios no quiere que nadie perezca. Y es tan, y es tan amoroso, y es tan amoroso y tan amoroso, que está tratando, que está tratando de que el pueblo del ajebatamiento vivo, de que el pueblo del ajebatamiento vivo entienda con toda claridad que ese ajebatamiento vivo, ese ajebatamiento vivo, oiga, es la estatura espiritual, es la estatura espiritual más Grande que jamás hombre alguno haya alcanzado, a excepto de Jesús. Repito, a excepto de Jesús. Porque Jesús, porque Jesús logró, repito, Jesús logró, repito, Jesús logró vencer el pecado, vencer el diablo. Vencer los demonios, vencer el mal, vencer la tentación, vencer la carne y vencer la muerte. El problema, o el problema no, la exigencia que tiene el evangelio para los vivos, para los vivos, repito el subrayo, para los vivos, que los vivos, que los vivos son los que se van a constituir en la esposa del Cordero. Y ahora, y ahora, y ahora, quien va a vencer, y ahora, quien va a vencer lo que Jesús venció es la esposa del Cordero. ¿De qué habla? La esposa el Evangelio muestra, ilustra con toda claridad, que la esposa del cordero va a vencer el pecado. Va a vencer al diablo. Va a vencer los demonios. Va a vencer el mal. Va a vencer la tentación. Va a vencer la carne y va a vencer la muerte. ¿Quién? La esposa del cordero. Por eso el llamado, por eso el llamado del evangelio, el llamado del evangelio es ármate, ármate del mismo pensamiento que se armó Jesús, porque la estatura de perfección, porque la estatura de perfección que alcanzó Jesús, que alcanzó Jesús, no Jesucristo, la alcanzó Jesús, ahora la va a alcanzar la esposa del cordero. Por eso, amado, por eso, se lo he leído en varias ocasiones. La esposa va a ser sentada. Repito, la esposa va a ser sentada. Se lo leo para que el pueblo pueda entender. Dice el Eva, eh, Apocalipsis, capítulo 3, verso 21. Tenía que ser el verso 21, tres veces 7. Al que venciere. Esto no es un regalo. El regalo ya lo dieron. Repito, el regalo ya lo dieron. Pero esto no es un regalo. Amado, esto no es un regalo. Esto es al que venciere. Al que venciere qué? Al que venciere el pecado al que venciera el diablo, al que venciera los demonios, al que venciera el mal, al que venciera la tentación, al que venciera la carne, y al que venciera la muerte. Es exactamente pasar por donde pasó Jesús, porque el que ayudó a Jesús a pasar el que ayudó a Jesús a pasar por donde pasó es el Padre. Y ahora, repito, y ahora está establecido el que comenzó la buena obra, el Padre. Perfeccionará vuestra vida. Ahora viene el trato del Padre. Con la esposa del cordero. El mismo trato, el mismo trato que el padre tuvo con el hijo, el mismo trato que el padre tuvo con el hijo, ahora la va a tener con la esposa. Y por eso dice Apocalipsis capítulo 3 verso 21, al que venciere. Fíjense que no dice los que vencieren, dice al, individualiza, al que venciere le daré. Que se siente conmigo, ¿Ah? Dios mío, usted sabe lo que es eso hermano mío, que está el trono del Padre, está el trono del Hijo. Oiga bien, oiga bien. La esposa del Cordero se va a sentar donde no sentaron los apóstoles, donde no sentaron los patriarcas. Hay 24 tonos, 12 a la derecha, 12 a la izquierda. Pero la esposa del Cordero se va a sentar, óigalo, óigalo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido así como yo he vencido ¿quién? Jesús y me he sentado con mi padre en su trono ahora quizás podrá entender la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera porque la primera gloria, el día de Pentecostés. La primera gloria, el día de Pentecostés, cuando vino la unción, la bendición, la presencia del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Pero ahora viene la unción, la presencia, del Espíritu Santo sobre la esposa del Cordero. Porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien le va a dar la victoria. Para darle la victoria, para darle la victoria, para darle la victoria, el pueblo tiene que entrar en las instrucciones que dejó Jesús escrita para cuando llegara el momento de la esposa del Cordero encaminarse hacia la patria celestial, supiera, conociera y entendiera por dónde iba a atravesar. Oiga bien. Evangelio de Marcos nos da una clave, hermano. Nos da una revelación. Nos da un entendimiento muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, si alguno, y usted dirá, todo el cuerpo de Cristo se fue en poder. No, todo el cuerpo de Cristo recibió el beneficio de Jesús crucificado. Pero no todo el cuerpo de Cristo se va en pos de él. Por eso vamos a ver con toda claridad que este es el momento donde el cuerpo de Cristo es dividido. Este es el momento donde el cuerpo de Cristo es dividido. Porque no lo divide el Padre. Repito, no lo divide el Padre. No lo divide el Hijo. No lo divide el Espíritu Santo. Lo divide el Evangelio. Asignando categoría, clasificación al creyente por su acción, por su actitud, por su obra. Este es el momento donde nosotros tenemos que entender con toda claridad. Amado, amado, es el momento más fuerte, más difícil, jamás existido para servirle al Señor. Y encima de eso, y encima de eso, y encima de eso, tenemos el panorama profético, el panorama profético que viene, que viene, que viene, que viene a traer un panorama, nosotros acá le llamamos negativo, pero de negativo no tiene nada, un panorama negativo de acuerdo a lo que nosotros pensamos y vemos, pero de negativo no tiene nada. Es el panorama, es el panorama que va a clasificar quién cualifica para ser esposa del cordero y quién cualifica para ser vomitado del cuerpo de Jesucristo. Hermano, Perdóneme, pero esto no se quiere hablar. Repito, esto no se quiere hablar. Y pastores y pastoras, evangelistas y maestros están suavizando para, para, para impedir, para impedir que la iglesia se vaya. Para impedir que la iglesia no siga caminando. Pero amado mío, perdóneme, pero. Las circunstancias de este planeta Tierra, las circunstancias de este planeta Tierra se van a poner sumamente fuerte, porque la iglesia del ajebatamiento viva le antecede, le antecede antes del ajebatamiento, después que haya sufrido un poco de tiempo. O sea, yo no puedo quitar ni una jota, ni una tilde a lo que está escrito. La iglesia del arrebatamiento viva, que va a constituirse en esposa del cordero, le antecede un espacio, un espacio, un espacio de sufrimiento, de sufrimiento. Por eso, escúcheme, por favor, si alguno, quiere venir en pos de mí. Eso no es Juan 3:16. Venid a mí todo lo que estáis es trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Eso no es eso. Este es el llamado. Este es el llamado que están haciendo a ver quién en el cuerpo de Cristo, a ver quién en el cuerpo de Cristo cualifica para ser esposa del cordero. Entonces, para ser esposa del cordero, para ser esposa del cordero, el requisito es si alguno quiere venir en pos de mí. Esto no es salvación, esto no es Juan 3.16, esto no es el regalo de Dios, hermano, esto es, van a recompensar a los que tomen la posición, a los que tomen la decisión de honrar, de honrar el Evangelio y de honrar el llamado a constituirse a esposa del cordero es entonces que podrá que podrá que podrá disfrutar de la bendición de ser levantado vivo mire como dice si alguno quiere venir en pos de mí si alguno quiere venir en pos de mí quién es mí jesús ¿Y cómo yo voy a ir en poder? ¿Y cómo yo voy a ir en poder? Dice, niéguese. Eso no es la salvación de los muertos en Cristo. Repito, esa no es la salvación de los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo se salvaron. Se salvaron. No por lo que ellos hicieron. Sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario pero ahora están trayendo los requisitos para la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso es que en este momento nosotros tenemos que separar, separar, ¿sabe por qué? Porque ya está escrito y ya está profetizado que muchos van a procurar entrar porque se creen, porque han entendido, porque le han explicado que no es por obra para que nadie se gloríe, que no es por obra para que nadie se gloríe. Amado mío, perdóneme pero ahora, para arrebatamiento vivo, vivo, amado mío, no es por lo que Jesús hizo, porque lo que Jesús hizo ya me cubrió, me puso en el en el cuerpo de cristo repito lo que jesús hizo me puso en el cuerpo de cristo pero ahora vamos a ver con toda claridad pero ahora vamos a ver con toda claridad que no es lo que jesús hizo es lo que yo tengo que hacer y si lo que yo tengo que hacer no aparece repito y si lo que yo tengo que hacer no aparece vamos a ver con toda claridad Vamos a ver con toda claridad que si no aparece lo que yo tengo que hacer, entonces Dios ejecuta su plan, su propósito, donde dice muchos procurarán entrar el día del ajebatamiento vivo, pero no podrán. Ahora vamos a ver con toda claridad. Vamos a ver con toda claridad. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no pudieron entrar? ¿Por qué no pudieron entrar, amado? ¿Por qué no pudieron entrar? Si tienen al Padre como Dios, si tienen al Hijo como Salvador, si tienen al Espíritu Santo. El problema es el siguiente. Escuche, por favor. Porque todo el que quiera salvar su vida... Oh, oh, oh, oh, todo el que quiera salvar su vida, su plan, su propósito, su deseo, su voluntad, hermanos míos, óigame, óigame, yo no estoy quitando ni añadiendo ajebatamiento en vivo. Ajebatamiento en vivo, se acabó tu plan, se acabó tu deseo, se acabó tu voluntad, se acabó tu moda. Ahora viene el plan de Dios, como vino a Jesús. Ahora viene el propósito de Dios, como vino a Jesús. Ahora viene, ahora viene, ahora viene el plan de profético más grande jamás existido sobre la faz de la tierra, de tal manera, de tal manera, que la gloria primera cuando el Espíritu Santo descendió se va a quedar chiquitita con, comparado con la postrera. Porque la postrera, porque la postrera son los que van a subir a la estatura del varón perfecto. Jesús, Jesús perfeccionado. Repito, Jesús perfeccionado. Y para, y para Jesús, y para Jesús ser perfeccionado, tuvo que vencer el pecado. Tuvo que vencer al diablo. Tuvo que vencer los demonios. Tuvo que vencer el mal. Tuvo que vencer la tentación, tuvo que vencer su carne y tuvo que vencer la muerte. Por eso es que en esta hora, ahora, en este momento, están haciendo un análisis. ¿Quién en el cuerpo de Cristo? ¿Quién en el cuerpo de Cristo? Porque todo el que quiera salvar su vida pero ¿y quién no quiere salvar su vida? Ese es el problema. Está hablando, está hablando de tus hábitos, de tu costumbre, de tu deseo, de tu voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús, Jesús, para poder constituirse en el Cordero de Dios, en el Cordero de Dios, en el Cordero de Dios, Tuvo que renunciar, tuvo que renunciar a su voluntad. Cuando llegó al huerto Gessemaní, usted lo sabe, está claramente escrito que él tres veces le dijo al padre: pasa de mí esta copa. Y decía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es exactamente. Eso es exactamente por dónde va a pasar ahora la esposa del cordero. Repito, es exactamente por dónde va a pasar ahora la esposa del cordero. Porque la esposa del cordero, repito, la esposa del cordero va a perder sus hábitos, va a perder sus costumbres, va a perder sus modas, va a perder hasta su voluntad. Porque así le pasó a Jesús. Y ahora exactamente es lo que le va a pasar a la esposa del cordero. Escuche, por favor, porque todo el que quiera salvar su vida. Mire lo que dice, la perderá. O sea, yo no estoy yo no estoy interpretando. Yo no estoy suavizando, yo, yo estoy amado mío, predicando el evangelio como está escrito, perdóname hermano, pero llegó el momento, llegó el momento de tú ofrendar tu vida, si tú ofrendas tu vida, si tú ofrendas tu plan, si tú ofrendas tu voluntad, si tú ofrendas todo lo que tú tienes, para poder hacer la voluntad de Dios, entonces, entonces y nada más que entonces, Dios pone su mirada sobre ti. Véalo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí. O sea, usted tienen que entender esto. Oiga bien, oiga bien, oiga bien lo voy a decir, o, oiga lo que voy a decir. Jesús perdió su vida por causa de ti y de mí. Jesús entregó su vida por causa de ti y de mí. Dando testimonio, dando conocimiento al cuerpo de Cristo, que si tú, como cuerpo de Cristo, te armas del mismo pensamiento que se armó Jesús, no tendrás problema en ofrendar al Padre tu vida. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá y todo el que pierda su vida, oiga bien ahora, oiga bien ahora, escuche bien ahora, todo el que pierda su vida, por causa de mí, ¿lo ama? ¿lo ama? Pregunto, ¿lo amas? Pues el que dice que le ama, pues el que dice que le ama, su evangelio guardará. Y si vas a honrar al evangelio, y si vas a honrar al evangelio, el evangelio, el evangelio tiene planes de hacer de ti una nueva criatura. Tiene planes de hacer de ti de que tengas testimonio de que las cosas viejas pasaron. Tiene planes de que todas las cosas tuyas, el Evangelio, las va a hacer nuevas. Pero ¿cómo comienza? ¿Pero cómo comienza? Si alguno quiere venir en pos de mí. Esto no es la salvación de Juan 3:16. Lo vamos a ver. Esto no es la salvación de Juan 3.16. Es que es la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación, esa salvación es la que por primera vez en la historia celestial y en la historia terrenal aparece por segunda vez un ser humano renunciando a su plan, a su voluntad, a su gusto, a su deseo, por complacer a otro que se llama Jesucristo. Amado, amado, amado, ponga mucha atención, porque el cielo pasará, la tierra pasará, pero lo que aquí está escrito. Permanece para siempre, escúcheme por favor, escúcheme. Porque todo el que quiera salvar su vida, tú tienes que entender esto hermanos míos. Tienes que emocionalmente y mentalmente prepararte. Repito, emocionalmente eh, eh, eh, prepararte, mentalmente prepararte. Porque viene el momento histórico, amados míos. Viene el momento histórico donde el pueblo tiene que entender con toda claridad. Oiga bien, oiga bien, dice el Evangelio que nos van a llevar a este nivel. Ya no vivo yo. Yo no puedo decir eso en esta noche. Yo lo anhelo, yo lo deseo, yo lo quiero. Pero tengo que empezar a pelear. Pero tengo que empezar a prepararme mentalmente y emocionalmente para ya no vivo yo. Ya no vive mi plan en mí. Ya no vive el propósito en mí. Ahora es el propósito del Padre en mi vida. Para yo poder cualificar para ser esposa. Del Cordero. Escuche, escuche, escuche, escuche. Oiga, porque todo el que quiera salvar su vida, su vida la perderá. O sea, tú tienes que estar dispuesto a esto, mi hermano. O sea, tú tienes que estar dispuesto a entregar tu vida. Tú tienes que estar dispuesto a entregar tu vida. Porque están exigiendo, están reclamando, están exigiendo, están reclamando como... Como le exigieron y le reclamaron a Jesús. Porque Jesús dijo, pasa de mí esta copa. Repito, a Jesús dijo, pasa de mí esta copa. Pero él mismo dijo, pero no se haga mi voluntad. Él renunció. Él renunció a su vida. Él renunció a su vida. Y el Padre, repito, y el Padre vio con toda claridad, repito, vio con toda claridad que él estaba dispuesto a entregar su vida, ¿sabe por quién? Por ti y por mí. Entonces, ahora, entonces, ahora, vamos a entregar nuestra vida, nuestros hábitos, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestra voluntad, la vamos a entregar. La vamos a entregar por amor, por amor, por amor a ese maravilloso personaje que está sentado a la diestra de Dios Padre esperando por mi decisión, por mi decisión, véalo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida y todo el que pierda su vida por causa de mí, Jesús, por causa de mí, Jesús. Por eso fue que Jesús dijo, el que dice que me ama, ahora lo va a demostrar. El que dice que me ama, ahora lo va a demostrar. ¿Y cómo lo va a demostrar? Como lo demostró Jesús cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa, de inmediato, tres veces, hermano, tres veces, le dijo Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque estoy para honrarte, estoy para honrarte sobre la paz de la tierra. Y sé que, y sé que me estoy constituyendo en el cordero tuyo, que viene a quitar el pecado del mundo. Ahora, ahora, ahora, no están pidiendo la vida de Jesús, porque ya Él la dio por amor al Padre. Ahora están pidiendo mi vida. Ahora están pidiendo mi vida.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 que es el Evangelio, que es el Evangelio el que clasifica las intenciones de tu corazón. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo metido en tu corazón para evaluar tu posición y tu decisión. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar es lo que va a cosechar. En este momento histórico, en este momento histórico, es, es Jesús y el Evangelio. Jesús y el Evangelio. Oiga, oiga, oiga, oiga. Todo el que pierda su vida, por causa de mí, de algo, y del Evangelio, la salvará. El problema, el problema, es tengo una multitud de pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que han cogido, que han cogido el Evangelio, que han cogido, el evangelio y lo han adulterado óigalo escúchalo Gálatas capítulo 1 Gálatas capítulo 1 verso 6 en adelante estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿De dónde sale ese evangelio diferente? ¿Quién trajo ese evangelio diferente? Perdóneme hermano, pero tú tienes que entender que si estás en este momento, en este momento, Bajo la dirección de un pastor que te está cambiando el evangelio para no ofenderte, para no perderte, para que no te vaya, para que no te salga de la iglesia. Amados míos, el pueblo tiene que entender que llegó el momento de mi sacrificio. Oiga... No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el momento, en el momento en que caigas en las manos de un pastor, una pastora, un evangelista, un maestro, un llamado apóstol, una llamada apóstola que te suaviza, suaviza. No quiere que tú te comprometas con el evangelio. Quiere que el evangelio esté comprometido contigo. De salvarte, de salvarte. Por eso es que están, el fundamento, el fundamento de este momento es, no es por obra para que nadie se gloríe. Amado, perdóneme, no es por obra para que nadie se gloríe, la salvación de los muertos en Cristo. Pero la salvación de los vivos, pero la salvación de los vivos depende de que yo esté plenamente convencido, yo esté plenamente convencido que llegó el momento histórico donde yo tengo que emocionalmente y mentalmente prepararme para ofrendar mi vida para ofrendar mi vida para ofrendar mi plan para ofrendar mi voluntad porque si no lo hago si no lo hago estoy creyendo en el evangelio diferentes más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado sea anatema usted tiene que entender que en este momento histórico oiga, oiga, en este momento el mal que está en ti y que está en mí el mal que está en ti y que está en mí va a tratar a tratar, a luchar desesperadamente para que tú no decidas ofrendar tu vida. El que decida ofrendar su vida en este momento, en este momento, en este momento histórico, amado mío, donde está plenamente todo el panorama profético, todo el panorama profético para este momento está delante de nuestros ojos. Está delante de nuestros oídos, está delante de nuestro entendimiento para que yo tome la posición, para que yo tome la posición y tome la decisión de ofrendar mi vida. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Eso, me, eso, como que huele, eso como que huele a vanagloria. No, no, no. Eso no huele a nada. Eso huele a lo que tenemos que hacer. O ofrendamos nuestra vida. Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera salvar su vida ahora, ahora, ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? cuando cuando Cuando tengo delante de mí, cuando tengo delante de mí, el panorama profético completito. La higuera, el pueblo de Israel, reverdeció. Sodómigo Moja, reverdeció. Oiga, el calentamiento global a toda su plenitud. Los terremotos en diferentes lugares. Los engañadores en el mundo entero. El hambre, el hambre, hermano, hermanos míos, perdónenme, pero lo que viene de camino, hermanos míos, lo que viene de camino, o sea, no espere, repito, no espere, no espere, no espere que esto va a mejorar. Esto se va a complicar, hermanos míos. Esto se va a complicar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en este momento el Evangelio, porque en este momento el Evangelio porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Este es el momento donde yo tengo que ofrendar mi vida. Gendir mi vida. Gendir mi voluntad. Gendir mi deseo. Gendir mi plan. Se acabó mi vida. Se acabó mi vida. Repito, se acabó mi vida. Escucha ahora. Y ofrendando tu vida... Y ofrendando tu vida al Evangelio, acabas con el pecado, acabas con el diablo, acabas con los demonios, acabas con el mal, acabas con la tentación, acabas con la carne y como consecuencia la muerte no tiene potestad sobre ti. El pueblo tiene que entender esto, amado mío, escúcheme, escúcheme, porque hay un problema bien grande. Hay un problema bien grande y ese problema está ofendiendo a Dios en una forma bien, bien, bien, bien alta, hermanos míos. ¿Cuál, cuál, cuál? Dice con toda claridad. Porque el que se avergonzare... ¡Ay, Dios mío! Estoy en Marcos 8.38. Porque el que se avergonzare, oiga bien ahora, de mí. ¿Quién es mí? Jesús. Eso está bien difícil. Encontrar en el cuerpo de Cristo quién se avergüenza de Jesús. Eso está bien difícil. Por ese lado no me preocupo, porque sé que todos los que están en el cuerpo de Cristo tienen un sentimiento hacia Jesús en una forma muy clara y muy contundente. Pero ahí no lo deja, pero ahí no lo deja. Pero el que se avergonzare de mí y de mis palabras, Ahora sí es verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio, mi palabra el Evangelio, porque es el Evangelio las palabras de Jesús, el que se avergonzare del Evangelio. Tiene un problema serio. Porque se está avergonzando del Padre, porque se está avergonzando del Hijo, se está avergonzando del Espíritu Santo. Y nos van a llevar, y nos van a llevar a la prueba irreputable e inconfundible. Si eres cristiano de boca. O eres cristiano de todo tu corazón? Este es el momento histórico que el pueblo tiene que entender que están evaluando en el cuerpo de Cristo quiénes son los que se avergüenzan de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿De qué santidad? De la santidad espíritu, alma y cuerpo. Y aquí tenemos el gran problema. Y aquí tenemos el gran problema. Que el Evangelio, que el Evangelio está claramente establecido. Que el que se avergüenza del cuerpo que el Evangelio quiere hacer, oiga esto, del cuerpo que el Evangelio quiere hacer, ¿Cómo es eso, pastor? Porque el, el cuerpo que el Evangelio quiere hacer es el que hizo el Padre. Y ahora, y ahora, y ahora, todo está cuadrado hasta que le mete mano el Evangelio a la santidad del cuerpo, La santidad del cuerpo, la santidad del cuerpo no es otra cosa, no es otra cosa que devolverle a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, quien hizo el cuerpo humano de la mujer, del hombre, dice la escritura, fue Dios con su propia mano. Y ahora, y ahora, el Evangelio tiene el plan y el propósito de hacer de ti una nueva criatura. Que tú tengas el testimonio de que las cosas viejas pasaron y que todas sean hechas nuevas. Aquí es que viene. Aquí que viene, hermano. Oiga, aquí que viene. Con Cristo, estoy en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Entonces, ¿cómo podemos decir, ¿cómo podemos decir, ya no vivo yo, cuando estoy jetando frente a frente al Evangelio que quiere hacer de mí la nueva criatura? Y yo insisto, en permanecer en el molde que Satanás ha realizado con los cuerpos de los creyentes. Nosotros tenemos que entender, amado mío, nosotros tenemos que entender, Estoy tratando de que el pueblo pueda ver con toda claridad. El pueblo pueda ver con toda claridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escucha ahora. Escucha ahora, y lo que ahora vivo, y lo que ahora vivo en mi carne, y lo que ahora vivo en mi, en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y ahora yo me voy a entregar a él. Yo le digo a este pueblo, hermanos míos, yo le digo a este pueblo que me ve y me escucha. sáfese, sáfese de la matrícula de los que procurarán entrar a su manera, pero no podrán. Sáfese y entienda, repito, y entienda en este momento histórico nos están evaluando escuche por favor porque ahora viene ahora viene la apretura a ver quién permanece en el evangelio y quién sale cogiendo nosotros nosotros los que estamos predicando el evangelio como está escrito, estamos trabajando por el pueblo que va a ser levantado vivo para constituirse en esposa del Cordero. Pero hay un problema, pero hay un problema. ¿Cuál? El que se avergonzare. O sea, cuando el Evangelio le mete mano al cuerpo, ahí viene la reacción, la actitud, el comportamiento del pueblo y se avergüenzan de que el vecino, de que papá, de que mamá, de que los hermanos de la iglesia vean, vean, salga a la luz, salga a la luz lo que Dios hizo en el cuerpo, Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo perfecto y Él viene a buscar lo que Él hizo. Ahora escuche, lo que ha hecho Satanás y usted ya porque ya lo está vencido, sí, pero escúcheme bien. El mal, el programa satánico que está en el cuerpo de Cristo el programa satánico que está en el cuerpo de Cristo, ese no se ha ido. Ese es el que Dios va a usar. Ese es el que Dios va a usar para definir quién en el cuerpo de Cristo se va en pos del mal que está en su corazón o se va a pelear contra el mal que está en su corazón. Por favor, entiéndelo. Repito, entiéndelo. Estamos frente al arrebatamiento. Viene el año 2021, donde son 3-7, donde viene la plenitud de Dios sobre el cuerpo de Cristo. Por favor, entiéndelo. Por favor, entiéndelo. Aquí no hay favores para nadie. Aquí es lo que el hombre sembrare eso es lo que va a cosechar. Oiga bien, si ofrendas tu vida, si ofrendas tu vida, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda, y todo el que pierda, y todo el que pierda, su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Perdóname, hermano, pero el Evangelio es claro. Repito, el Evangelio es claro. No tiene ni una jota, ni una tilde de mundo. El mundo lo tiene el cuerpo de Cristo, que todavía está atado a las obras, de la carne. Por favor, entiéndelo. Están trabajando, están trabajando con el cuerpo de Cristo a ver quién en el cuerpo de Cristo quiere ofrendar su vida. Para entonces, cuando ofrendas tu vida, la toma el Padre y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. No se turbe vuestro corazón. Este es el momento donde el pueblo tiene que entender. Ahora viene mi sacrificio. Ahora viene mi sacrificio. Si mi sacrificio no aparece, no hay arrebatamiento vivo. Pero la Biblia dice que unos pocos, que unos pocos van a entrar, van a entrar en ese sacrificio. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos has concedido de poder ver, de poder oír y de poder entender. A ti te doy la gloria y a ti te doy la honra. Te presento esta multitud, te presento esta multitud del cuerpo de Cristo que está en sintonía, que está en los hogares, Padre mío. Le he hablado tu palabra, tu evangelio, como está escrito. ¿Cuántos de ellos van a ofrendar sus vidas? Van a ofrendar sus vidas para que tu plan, tu voluntad, tu deseo se realice sobre ellos. Los pongo en tus manos. Ayúdalos, ayúdalos, ayúdalos. Que toda la gloria y toda la honja va a ser para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos el jueves directamente en el templo de la Iglesia de las Rocas, donde continuaremos. ¿Por qué razón? Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Dios te bendiga.